Consejos para fotografiar las tareas En primer lugar, si ponemos la hoja en forma vertical, pero ponemos el teléfono en forma horizontal, no va a coincidir la superficie de la fotografía con la superficie de la hoja. Y entonces desaprovechamos un espacio que está en los márgenes y el texto se va a ver mucho más chico. Entonces, si ponemos la hoja y el teléfono en forma vertical, va a coincidir la orientación de la fotografía con la hoja. Vamos a estar aprovechando toda la superficie de la foto y el texto se va a ver mucho más grande. El ángulo del celular tiene que coincidir con el ángulo de la hoja. Es decir, que si la hoja está horizontal sobre una mesa, el celular no puede estar inclinado porque de esa forma la hoja va a salir con una forma de trapecio. ¿Qué significa esto? Que la parte inferior de la hoja va a estar más cerca del celular y entonces se va a ver más grande, mientras que la parte superior de la hoja va a estar más lejos y se va a ver más chica. Como la hoja no se va a ver en forma rectangular, todo el contenido de la tarea va a salir distorsionado. Para resolver esto vamos a tomar la foto desde arriba, colocando el celular en posición horizontal de manera que coincida con el ángulo de la hoja y quede en forma paralela a la hoja. El celular siempre tiene que estar en forma paralela a la hoja. Una vez que encuadramos la hoja es importante que no queden los márgenes afuera, que se vea todo el texto. Y que en el margen se vea el nombre del alumno, el curso, la materia y el número de página también. Porque eso va a permitir ordenar las hojas y poder leerlas en el orden correspondiente. Si el flash está activado, se puede reflejar sobre la hoja. La mayoría de las veces el flash, al estar el celular cerca de la hoja, se refleja y produce un brillo que hace imposible leer el texto. Por lo tanto no se recomienda usar flash. Si hay luz artificial hay que tener cuidado que no se produzca una sombra sobre la hoja. La sombra produce un contraste muy alto de luz y la cámara va a tratar de ajustarse a la luz que haya fuera de la sombra o a la luz que haya dentro de la sombra. Entonces la nitidez del texto no va a ser la misma. El mejor de los casos es con luz natural, aunque no tiene que dar el sol directamente sobre la hoja si es que eso va a producir sombra. Tenemos que buscar una fuente de luz como una ventana Ver que la hoja está bien iluminada, que no se produzca sombra parcial sobre la hoja y de esa forma vamos a encontrar los mejores resultados. Siempre verifiquemos cómo salió la foto. La mayoría de los celulares se toman dos o tres segundos para enfocar antes de tomar una foto nítida. Entonces, si nosotros disparamos la cámara antes de que se haya enfocado correctamente, el texto se va a ver borroso. Hay que esperar a que se enfoque bien. Y cuando se vea nítido, recién en ese momento disparamos la cámara, tratando de que no haya movimiento, ni vibración, ni en el celular, ni en la hoja. Recuerden que es muy importante que cada hoja tenga el nombre del alumno, el curso, la materia y el número de página. Eso siempre tiene que estar en el margen, porque nos va a ayudar a identificar las tareas, ordenarlas y leerlas en el orden correcto. Además, a ustedes también les va a servir porque van a tener su carpeta siempre ordenada.